Chavales Pensaba que lo habéis pillado Bueno chicos, no hablo, no video por ahí Por el canal, canal, canal Y nada chicos, eh, vamos a entrar un momento A la habitación ¿Qué es esto bro? No me lo puedo creer bro No me lo puedo creer bro, ¿Qué locura bro En verdad ya lo sabía chicos, era todo Una broma, pero bueno chicos, que de verdad Que es una locura, o sea Quiero ver el video de Plex, porque ha sido súper, O sea, no lo esperábamos para nada bro de esto Está aquí todo el mueble de toda la pecera. Luego tenemos por aquí toda la arena. Una locura, de verdad. Por esta raja de aquí que podéis observar. No sabemos por qué ha pasado, pero creemos que ha sido por el peso de las rocas, del barco. Así que, chicos, por suerte, por suerte, y no es demasiada mala noticia. Están bien, están bien. Y, Literalmente, eh, nos hemos quedado en shock. O sea, cuando viene Plex a mi habitación y me dice, Bro, eh, se está rompiendo mi acuario, bro, está saliendo el agua de mi acuario. Y yo he tenido que coger la fregona, empezar a fregar el suelo, una locura, una locura. Espero que todo salga bien, por cierto. Hemos puesto por aquí lo que viene a ser un ventilador que lo que hace es secar el parque, porque el parque, chicos, no sé si sabéis, que se levanta. Y esto lo que está haciendo es secarlo. Y lo estamos cambiando poco a poco de, de posición Para que seque todo el suelo y no pase nada Vale, chicos, creo que Plex ya ha terminado de rellenar el acuario nuevo con los peces Así que vamos a ver cómo ha quedado, ojito Así que, chavales, vamos a reaccionar al nuevo acuario Ya sabéis lo que ha pasado bueno, dejaré el vídeo en la descripción para que veáis el vídeo completo Para que entendáis por qué estamos así en la casa hoy Y nada, por cierto, Rubis ha ido al súper a comprar helados No lo entiendo, pero bueno, Rubis así ha dicho Quiero comer un poquito de cosas frías y se ha pirado Pues bueno, nos ha dejado su y a mí Así que ¿Sí, chicos, lo tenéis por aquí 3, 2, 1 Está muy chill, la verdad o Hombre, sea... no se puede comparar Bueno Aquí tenemos. Para la catástrofe que hubo, chicos. Además, esto va a ser temporal. En plan, de aquí a unos días, esto ya. Bueno. Está out. Esto está out. Chicos, aquí podéis ver todos los pececillos. Que bueno, Plexi sabe todos sus nombres. Yo me sé el nombre de Ricky Morty. Pero Plexi sabe el nombre de él, Eustaquio. El nombre de Ricardo y el nombre de Paquito. Pero bueno, ya veis que hemos puesto. Pues aquí la piña. Aquí la casa de calamardo. Tal, cual, cual, cual. No hemos puesto el barco porque es demasiado grande Plex quería ponerlo pero al final Hemos dicho Así mejor Es fondo de bikini, versión prehistoria Eh, sí, está chill Aquí tenemos a un tiburón, que no sé ni por qué Se llama tiburón, pero bueno esta bomba Como aquí tenemos a un tiburón Que no sé por qué se llama tiburón Pero esta bomba Y me encanta Para mí el mejor tiburón del mundo Y chicos Hemos decidido poner aquí Un sofá Para poder contemplar La nueva Atlantis Aquí en el salón Como un partido de fútbol Los chavales estar viéndola diariamente cómo juegan el partido los chavales Están todas hechísimas chavales Recordadlo eh, No contestan No sé por qué Pero bueno Ellos sabrán Por cierto este pez Literalmente el azulito Es como que Es la polla Es el mejor pez no, no, el mejor pez creo que está por aquí. Es azulito, bro. Está ahí, bro. Pero es súper bueno. Es increíble. Vale, chicos, Ruby ha vuelto después de comprar unos heladuquis. Pero nada, estamos aquí, Ruby Hex completa. Y chicos, estamos aquí viviendo lo que viene a ser una partida Clash Royale. En la cual Ruby le está vacilando un poco al rival, pero ya le va 2-0 el rival. O sea, calla. El rival es amigo nuestro, se llama Rebu. No es mi amigo ya. Pero mirad, le hace counter total. O sea, quiero que veáis un poquito la partida. Ruby antes se ha puesto a llorar. No le ha gustado un pelo al chaval. Ruby lo que quiere es picar. ¡No! ¿Por qué he tirado que dar flecha? Mamá. <risa> ¡Mamá! Me <risa> ¡Qué perro ese! Eh? Bueno, que sería cuando llegue a llorar? Ruby está calentando para la batalla de hoy. Él no lo sabe, pero. ¿Qué? Hoy se viene. Gracias. Gracias. Gracias. Ah, ahora no me pone nada, ¿eh? <risa> ahora no me pone nada <risa> Es como... Soy Ash Entrenador de la claro, <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Está picado! Sácame eh, ya, tengo hacer tonto Vale, tenemos aquí una habitación La cual creo que el ah. integrante De esta habitación está durmiendo Así que vamos a abrirla poco a poco Pero si sí es la mía, ¿sois tontos o qué? <risa> Chicos, tenemos aquí la habitación la que estabais esperando todos los días Todos los días me Quiero el vídeo del setup, quiero el vídeo del setup Aquí lo tienes, tío, aquí lo tienes Y nada, aquí tenemos todas las cositas Que, que podemos llegar a tener en una habitación Pero chicos, eh, como podéis ver Tengo las cosas muy vacías, o sea, faltan cosas Tengo aquí las zapatillas Las sé que hacer aquí Pero bueno, vamos a pillarlas y vamos a ponerlas más abajo porque esta de verdad no puede estar aquí Y bueno, pues tengo aquí cositas Pero como veis, está como vacío, está como en proceso Creo que esto va a ser lo único que se va a quedar Junto a la corra, que la voy a poner todas aquí Y luego eh, las figuritas, pues quiero poner más Espero que me digáis figuritas Dame en los comentarios que queréis que compre para la vida Luego por aquí tenemos eh, lo que viene a ser una mesita Que está bastante chida Lo típico, eso es eh, lo típico Que usa todo el mundo para guardar mascarillas una Lo típico no, no lo usará nadie Pero yo sí, chicos Lo típico de guardar tickets casco, tickets, cascos, papeles de regletas, Uf, qué guapa está la etiqueta esta de la camiseta que me compré el otro día, hola. Y luego por aquí, mirad, tengo por aquí muchísimos Pokémon. Ya sabéis que eh, hicimos una serie de Pokémon hace poco en el canal de Twitch. Podéis seguirme, lo repito. Y aquí más Pokémon, muchas más cositas, chicos, que me encantan. Pero encantan tanto, como, como, como, como como el setup, chicos tenemos por aquí el gran setup, este fondo de verdad estoy enamorado de él, estoy enamorado de él mirad los colores, por favor, mirad los colores chicos, quiero tener esta habitación, luego por aquí tenemos nuestro PC que no es de Razer, y chicos tenemos por aquí lo más importante de la habitación que son mis calzoncillos Vamos. No, es coña, es coña, es coña. Tenemos por aquí todos los calcetines que me he comprado. Mira, qué guapo. Cositas, chicos, cositas. Luego por aquí tenemos la comida de hoy. Que ni tan nah, Es coña esto, no sé de cuándo es. Bueno, tenemos por aquí más cositas, pero bueno. Eso es tan proceso. Luego por aquí tenemos lo que viene a ser mi ropita. Bueno, algunas camisetas, porque en verdad ahora voy a enseñar toda la ropa que tengo abajo, que literalmente estoy loco Todo por aquí. el Real Madrid, loco. Bueno, cositas, cositas, chicos, cositas. Cositas nuevas, que no... Bueno, eh, iba a enseñaros una cosita, pero me la voy a guardar para otro vídeo. Si queréis verla, ya sabéis. En este vídeo quiero. 2000 likes para verla. Así que darle cañita. Porque vais a flipar. Y eso luego para que tengamos la Play 4. Con la que me pegaba con la que me pegaba mis buenas viciadas al FIFA, eh, muy viciado chicos, muy viciado. Estoy esperando a que salga un nuevo FIFA chicos, estoy esperando. Y tenemos por aquí luego a Simbilla, ah qué bueno es ¿eh? Simbilla, qué bueno. Y ya tenemos aquí a Ladino, está bastante chillin. Y nada chicos, eh, otro maravilloso día aquí en la Team G House, en la casa del Team G, en la casa de los sueños donde los sueños se cumplen. Estoy loco chicos, definitivamente estoy loco. Cuando cojo una cámara me vuelvo loco. Eh, no sé qué me pasa Ojoito que Ruiz ha hecho nachos O sea, torito básicamente Calle, Arruz, Con no. queso y con salsa de queso, con queso eso. No para, eh Full focus, eh Vamos a testearlo no, no, Vamos a testearlo Dio una nota de 1 al 10 ¿Cuánto le das? 8 y medio. A ver yo. <risa> ¿Cómo comer? Sin permiso. Lo dejo probar a cada uno. Quiero coger una consistente. La en que digas. Tú. Este no, esto es, estos dos son míos. Vale, tenemos esto, chicos. ¿Quieres probarlo? Mojamos en cheese. Pilla este. Pilla. Mojamos en cheese. En cheese. Chips a voy y pa adentro oh, eso está frío Es un contraste de frío caliente Claro oh, es Como el amor de ella ¿Qué nota, bro Un 7 Uf, Muy justo eh Porque no es saludable este es saludable, chicos. Patatas fritas para las es que no. Y encima se ha copiado de mí porque me he hecho lo mismo, pero con patatas fritas. se ha puesto mucha sal. es muy insano. insane. Insane. Insigne. Italy mafia. Oh my friend. <risa> Italy con my friends. No, no, no ni no.